A pocos kilómetros de la costa mediterránea... ...en contacto con los parques naturales de Sierra Nevada... ...y la Sierra de Baza, se encuentra Guadix... ...una comarca llena de contrastes. Un paisaje impregnado de cultura milenaria... ...donde el hombre ha encontrado una forma diferente de habitar la tierra... ...de vivir en contacto con sus raíces. ...comenzamos nuestro viaje en la ciudad de Guadix... ...cabecera histórica de la comarca. Ciudad señorial, fundada como centro urbano por Julio César... ...la entonces conocida como Acitania, o Tierra de Azi, ...fue la primera ciudad peninsular en convertirse al cristianismo... ...de la mano de Santo Orcuato, discípulo del apóstol Santiago. Guadix es una ciudad noble... ...buena prueba de ello son los numerosos paracetes ...distribuidos por su casco antiguo. ...como el Palacio Visconti... ...edificado en el siglo XVI... ...sobre un antiguo cementerio musulmán... ...que se ha conservado en perfecto estado... ...manteniendo intactos su identidad y su encanto. A partir del siglo XVI cuando los cristianos toman la ciudad... ...aparece una... Eh, ...un cambio en, en la mentalidad... ...tanto en, en la economía, como en la religión... ...como en el tipo de construcción... ...y como aquí se instalan las familias nobles castellanas... ...que los Reyes Católicos las dan en premio... ...de las batallas que le habían librado... ...por eso aparecen tanto palacios tanta casa nobiliaria... ...hasta 14 iglesias contando con la catedral... ...y por cualquier rincón que nos movamos de Guadix... ...vamos a encontrar un, una iglesia siempre a la vuelta de la esquina". La catedral de Guadix domina cualquier vista de la ciudad... ...construida sobre una antigua mezquita musulmana... ...y sobre una iglesia visigótica... ...este templo es el resultado de un proceso de tres siglos de construcción... ...que dieron lugar a una mezcla de estilos... ...entre el gótico, el renacimiento y el barroco. Otras zonas de la ciudad como la Alcazaba o la Judería... ...hacen volar nuestra imaginación a otros momentos de la historia de la ciudad... ...para mostrarnos la importancia de Guadix en la época andalusí. La presencia del hombre en esta zona... ...siempre ha estado vinculada a la tierra. El suelo de arcilla de la olla de Guadix... ...y de los cerros que rodean la ciudad... ...han posibilitado la existencia de amplias zonas de cuevas... ...habitadas desde tiempo de la Reconquista. El barrio de Ermita Nueva... ...es actualmente uno de los rincones de Guadix con mayor encanto. El Centro de Interpretación... ...nos abre una ventana a la cultura de las cuevas... ...aquí aprendemos cómo es vivir en el interior de la tierra de esta comarca... ...un sistema de ocupación del medio natural... ...el hábitat troglodita... ...que ha perdurado durante milenios hasta hoy en día. Se sigue manteniendo y una de las peculiaridades... ...es que la temperatura es constante todo el año... ...18-20 grados... Eh, ...lo cual hace una vivienda más económica... ...en cuanto a gasto energético se refiere... ...entonces la gente opta por vivir en, en la cueva... ...frente a vivir en un piso de construcción normal por ejemplo". Las cuevas se han convertido con el paso de los siglos ...en la principal seña de identidad de Guadix... ...por ese motivo la ciudad es conocida... ...como la capital europea de las cuevas. Nos desplazamos hasta la población de Alcudia de Guadix... ...allí se encuentra Trópolis... ...el principal centro de interpretación del trogloditismo en el mundo... ...dedicado a la difusión del patrimonio etnográfico... ...de la comarca de Guadix. Pues cuando el visitante llega a Trópolis... Eh, ...siempre lo recibimos con un audiovisual... ...y luego tenemos un recorrido por... ...una panadería en cueva, una quesería en cueva... ...una bodega, una exposición sobre el trogloditismo en el mundo... ...nuestra sala de alfarería, acabando con una muestra de artesanía local. En este taller de pan, como hemos dicho anteriormente... ...no solamente un museo del pan, sino que también... ...el, el visitante de Trópolis aprende a hacer pan, ¿vale? ...con la ayuda de un panadero profesional... Eh, ...hace su propio pan, que luego se hornea y se lo lleva". Otra de las propuestas de Trópolis ...es asistir a una cata de vino de la comarca... ...y tras degustar un buen vino... ...lo mejor es acompañarlo con un queso de elaboración propia y artesanal. Eh, las actividades que aquí hacemos son talleres de queso... Eh, ...se pretende que en una hora, hora y cuarto... ...que es la duración de un taller... ...el visitante se lleve el concepto... ...del de proceso de elaboración del queso... ...desde su inicio, desde eh, cómo pasteurizamos la leche... ...hasta el resultado final, que sería un queso fresco... Eh, ...y que cada, cada persona se lo llevaría en su propia tarrina... podían degustarlo directamente". Apenas a un kilómetro... ...encontramos uno de los alojamientos rurales... ...más pintorescos de la provincia de Granada. Lo más importante es que aquí hemos recuperado... Una, ...un patrimonio familiar, esto era de mis bisabuelos... ...y que tenía, estaba la cueva de mis bisabuelos... Que, ...que tenía 18 habitaciones... ...la cueva de dos pastores... ...más otras cuevas nuevas que nos han autorizado a hacer... Colocaremos ...con un, tenemos un complejo con 60 plazas... ...y con todos los servicios de un hotel ¿no? ...tenemos una frase muy típica de todos los clientes... ...que cuando se levanta dice... ...yo he descansado como nunca ¿no?... ...desde los que tenían problemas de sueño... ...a los niños pequeños que son... ...más revoltosos y que descansan muy bien... ...yo creo que es la clave... Está en un sitio especial y que es una arquitectura muy, muy andaluza, muy nuestra, pues, bueno, pues algo que, que no han probado todavía todos los andaluzas, ¿no? Y es algo que, que impresiona, ¿no? Además de alojamiento, en estas cuevas se puede saborear la comida más tradicional de la comarca de Guadix. Las minas de hierro de Alquife han sido uno de los yacimientos minerales... ...más importantes de Europa Occidental... ...y el más importante de toda la península. Como parte fundamental de la historia y del legado industrial andaluz... ...el conjunto minero está propuesto como bien de interés cultural. ...nos desplazamos hasta el Marquesado del Cenete... ...a pocos kilómetros de Sierra Nevada... ...y de la estación de esquí Puerto de la Ragua... ...encontramos esta hospedería... ...en la que podemos darnos un baño... ...contemplando unas reconfortantes vistas. "...el hotel es más conocido sobre todo de la comarca... ...por el restaurante El Castillo... ...que es el que ofrece los platos típicos de la zona... ...la carta incluye carne a la brasa, carne al horno... ...y algunos pescados... ...las carnes siempre son de máxima calidad... ...nuestros proveedores les exigimos... ...la certificación de calidad de las carnes... ...y la denominación de origen". Guadix tiene además una enorme diversidad natural... ...con unos contrastes que van de los paisajes lunares desérticos... ...de los Badlands... ...hasta los bosques frondosos y la alta montaña... ...todo ello hace de esta tierra un lugar único... ...donde poder disfrutar en contacto con la naturaleza. ...lugares como La Calahorra, Alquife o Jerez del Marquesado, ...situados a los pies de Sierra Nevada... ...son campos base ideales para conocer esta zona de la comarca. Y "...nosotros lo que intentamos sería pues dar a conocer... ...estos lugares de gran interés... ...tanto ecológico como a nivel de fauna, vegetación... ...y de otros muchos sentidos". Senderismo, escalada o ciclismo de montaña... ...son algunas de las actividades que ofrece... ...el Club de Montaña Acilant... ...una forma sana y natural de conocer... ...los paisajes más característicos de Guadix... ...y sus alrededores. Por su entorno paisajístico y monumental... ...desde los años 20... ...Guadix ha sido decorado de producciones cinematográficas... ...El bueno, el feo y el malo... ...Doctor Cibago o Indiana Jones y la última cruzada son algunas de las películas que han inmortalizado esta tierra. A mi alrededor, pues podíamos ver perfectamente a los indios a caballo tirándole flechas a todos aquellos cowboys que venían en la máquina Baldwin. ...y bueno, para nosotros es un lugar muy, muy importante... ...y yo creo que para todos los amantes del cine... ...para aquellos que les guste el senderismo... ...y aquellos que quieran eh, marchar en bicicleta... ...es el lugar idóneo, muy cercano a la ciudad... ...se puede llegar aquí a pie, en coche, o como uno desee". Vamos de un escenario de cine a otro... ...desde lo alto de una loma... ...dominando todo el Valle del Marquesado del Cenete... ...el que ha sido decorado también de más de una producción cinematográfica... ...el Castillo de la Calahorra. La construcción de este castillo palacio renacentista... ...supuso una revolución arquitectónica a principios del siglo XVI... ...al ser el primero de su estilo en la península ibérica. Un lugar que conserva en cada rincón... ...en cada uno de sus salones y mazmorras... ...la magia y el misterio de los castillos medievales. Visitar Guadix y el Marquesado... ...es un recorrido por un lugar privilegiado. Un destino para conocer un patrimonio milenario... ...disfrutar de paisajes desérticos... ...dormir en casas cueva... ...una experiencia llena de sensaciones.